Saben, Señores, la guerra del lápiz consciente de Moza La Para llegó a su final. Llegó a su final. La canción de Moza La Para, la gente me, me, escribía, me escribía, que lea la opinión mía. La vi en mi canal, la vi en mis redes sociales, pero la voy a decir aquí de nuevo. La canción en ataques estuvo bien. Aunque le hago una pequeña crítica en ataques. Mozart no debió atacar a la mujer del lápiz. Debió atacar al lápiz. ¿En qué sentido? La gente dirá, no, porque... No, no, no. Lápiz no, te, no atacó a Alessandra ni atacó a Dalisa. Atacó a Mozart. O sea, al individuo que cometió el error de destruir la familia, de no defender a su hija. Ahí tú estás, ahí tú estás atacando al individuo. No a la persona en sí. Él le dijo fea... Le dijo la tipa que aguanta cuerno a la mujer de lápiz. Y creo que no estuvo bien. La mejor forma se hubiera visto que Mozart atacara diciendo ¿Cómo es que tú tanto tiempo, una mujer que está contigo desde pobre te aguantó hijo y te aguantó de todo y tú todavía sigues fallando? Eso sería el mensaje que Mozart debió darle en la canción. No darle un mensaje atacando a la mujer. Porque en ese sentido se vio atacando directamente a la mujer. Entonces Mozart no creo que se sentó en su sano juicio en pensar eso, pero en los ataques le di un 10 de 10, pero después analicé y tengo que bajar dos puntos, o sea, le doy 8 de 10 en ataque. En defensa de lo que le dijo Lápiz, no respondió nada. Mosa deja la, le deja a las personas la idea de que él es un mal padre, le deja a las personas la idea de que de, de, de la separación. Señores, lo que hizo Moza no estuvo mal. Cualquier persona que quiere separarse de su esposa, aunque tenga hijos, lo puede hacer libremente. Lo que pasa es que Moza no dijo nada y le dejó eso a la imaginación. No lo deja la imaginación. Porque hay un grupo de gente que no quiere saber de ti por ese caso de Alessandra. Tú debiste decirlo, miren, señores, cuando una persona no se entiende, se separa, y que se yo, y demás en eso. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo. La pista, muy dura, me gustó, aunque mucha gente la critica, a mí me encantó. El coro está bien, no está de otro mundo, pero está bien. El doble tempo, que la rapeando rápido, no me gustó. No me gustó. Y el inglés, no sé para qué el inglés. Ok, fue porque tú te vas a quedar en Estados Unidos. Entendí ese concepto. Pero no le sumó eso del inglés en nada, moza. El video, volviste a hacer un video disparatoso. Malo, malo, malo, malo. Tú teniendo pila de dinero, pudiendo hacer ese video mejor. Sí, hacerlo Debía hacerlo mejor. Ahora, ¿qué pasa? La, Mozart, piensa este round. Primer round que pide Mozart. Porque el Mozart ha ganado dos rounds. Para mí. Hay muchos que dicen que no. Mozart no es que para los lapicitas no va a haber uno que ellos pierdan. Es que ellos no pierden. Tú entiendes, pero para no, mí. Para, para mí, Mozart. Perdió este round. Perdió este round. ¿Y quién ganó la guerra? Bueno. Si es por round, ganó Moza Ahí viene, ahí viene a disfrazar la cosa. Que ganó esa guerra. Sí, fue sí. Ok, pero que mira qué pasa. Si es por round. Ganó Moza. Pero si es por percepción, lo que la gente cree, por el último el premio. Pre primero vamos a darle un premio por percepción. Otro premio le vamos a dar esto? por Round. ¿Qué? Otros premios le vamos a dar porque uno es más bonito que otro. No, Pero neto. no ganan esta. Por Round es que se, se debate. No me vengas tú a disfrazarme. Es la que la cosa. gente, neto, se va a basar es en la que, última que, canción. Eh, no es que no pueda lo que la gente diga. Es como, como se han dividido todas las guerras del mundo, en el mundo urbano, así por Round. ¿Tú entiendes? Lápiz empezó flojo y Mozart termina flojo. Para mí la última canción lo determinó no, mucho. No, no, no. La última canción de perdió el último round, Mozart. El... Lo perdió. Mozart bajó mucho ahí. Bajó mucho, mucho, Yo mucho. what's sticky, what's start? I Yo lo que creo Yo que, creo que sticky, el error de Mozart es fue responder, tirar la tercera tiradera. No debió. Si tú vas ganando dos rounds, déjalo ahí. No, él debió tirar Maduro. No, de no debió stick. dejar eso ahí. De que Guastayunio. What Caribe Pre. Eh, eh. Qué canta los chinetos ahí, en inglés. Eh. What a sticky, what a flow, de, el metal, No, no no, no, de, no, no, vamos, vamos a hacer un close up, esto bien producido, huevón, canta un programa. No, no es fácil. Bien producido. Bien producido. La cuando, él termina, eh, cuando él termine. Eh, eh, presentándote, <ríe> presentándote, es eh, eh, ladies and gentlemen, Puerto Rico, okay. eh, desde, eh, directamente desde Puerto Rico, próximamente en Estados Unidos, respondiendo lo que hey. in, en inglés Mozart debió decir: Néstor Flow. What is sticky, what is yo, what is lappy, con what What's What's there, Palin. Oye, oh, yeah, Caribe este Union. <laughs> No, no, no, esto es lo último, muchachos. La gente no entiende bien cuando tú le haces rape eh, acelerado. Menos te van a entender el inglés, por pues más que tú quieras. No, es que le estoy diciendo a Neto: Los lapicitas no van a aceptar en decir que perdiendo round. No hay forma. Y los lapicitas están conformes con la última canción, Neto. Tan conformes con la última canción. Aunque el equipo pierda 20 a 0, pero el sacó. No, ya, eh. Hay una foto que. Hay una foto, la voy a mandar a David ahora, voy a mandar a David, ahora. la eh, Vamos a poner una foto que me mandan aquí en las redes. Donde está Mozart ganando ganando los rounds y el lápiz en ese round y el y es round, y hay que celebra más. Acecha. Miren esa foto, la bandera a David por WhatsApp. Hey, Óyeme, es que es lo que le digo, porque ya los lapicitas se sienten conformes por la última canción. Ya la última canción le creó esa expectativa a ellos que ellos ganaron. Por eso yo te digo a ti que la percepción de la ganan ellos. Y ellos ya están con eso. Sí, sí, sí. Miren ahí. Mozart es el número uno, número dos y número tres. Pero el número cuatro ganó Lápiz, y ya tú sabes, celebrando. ¿Cómo lo Increíble. Diga, eh, el liceo y los lapicitas son iguales. Digo. Pero ya la guerra murió ahí. Ya no se va a hablar más de la guerra. Ya ahora va a comenzar el chisme echado blog y poeta. Está media floja la guerra. Tiene que darle, ponerse para lo eso. Está media flojona esa guerra. Muy sí. Algo, ¿no? sí, muy, muy personal. Y poeta tiene un disparate que a la gente me han acabado en las redes, pero para mí es un no. Disparate. No, no, el poeta tiene que meterse sin suerte como el 16 de mayo a, a, a, al estudio. Dios mío, estos muchachos no cogen cabeza. No, no, no. no. Pero la canción la canción de Mozart. Yo voy a el poeta, sí. Ya, yo también voy al poeta. Aunque tiene un disparate, pero voy el poeta. Sigo yendo al poeta. Eh, nada, la canción de las guerras de lápiz Mozart. Tengo entendido que hoy sale otra tiradera pero no es de Mozart. Dicen que de Chelo. Otros dicen que la van a tirar a Chelo hoy también. O sea, que vienen cosas fuertes. Chelo es increíble. Chelo chá, le frena allá si está pidiendo. <risa> <risa> si Chelo chá, está pidiendo líricamente frena allá trompábamos Vamos a ver ahora. A ver. No, pues Chelo es muy vulgar. Es, vulgar, es sumamente vulgar, sí. chalo, chá. Eh, eh, No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo echa un exponente urbano famoso. Vamos vamos a ver, vamos a ver. compadre eh, estaba Ya. Y lo despertan. Neto, la gente está esperando que tú le digas allá. Ya me están preguntando aquí, que, que, ¿dónde que tú vas a estar? Ah, donde yo en el live ahorita a las 7. Es ¿Qué le pregunto? Evite ser apresado. Pre, aquí pregunta.